Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días para quienes estén en un uso horario distinto al de Madrid. Y eh, empezamos este webinar eh, presentando lo que nosotros consideramos como eh, otra educación, otra, otra forma de educar que es posible en nuestra época y en el en la cual hemos reflexionado, hemos analizado y todas las conclusiones que hemos sacado o las queremos presentar aquí. Eh, seguramente estamos en la época eh, que más, es, más deprisa está evolucionando a lo largo de toda la humanidad. Esto requiere a toda la ciudadanía una serie de competencias que están continuamente en evolución y que va a conformar o a... Permitir una respuesta muy rápida de todas las personas, ¿vale? Entonces, de, eh, esta demanda de la sociedad eh, va muy relacionada con la respuesta que pueda dar la educación, el entorno educativo para la formación de la ciudadanía y eh, ese modelo que estamos viendo eh, en otros ámbitos de, de la sociedad, lo vamos a trasladar también al ámbito educativo. Eh, es habitual, y esta reflexión está hecha en muchos lugares, tanto en el ciberespacio como fuera de él, que estemos todavía en los centros educativos eh, permitiendo o llevando a cabo unas estrategias metodológicas eh, más cercanas a, la, a lo que que demandaba la sociedad en siglos pasados que a lo que está demandando la sociedad en este momento. Como habéis podido comprobar en el, en el índice del webinar, eh, el, eh, en, el proyecto ECO es un proyecto europeo que, está, que ha organizado este webinar y muchas de las instituciones que ahí participan eh, eh, están aquí presentes. Por ejemplo, de la Universidad de Valladolid eh, se encuentra y vais a tener oportunidad de escuchar a Alfonso Gutiérrez, de la Universidad de Cantabria vais a escuchar a Carlos Rodríguez y a Mariana de Lima, de la eh, Universidad de Zaragoza vais a escuchar a Carmen Marta y a José Antonio Gavelas. De la Universidad de Valladolid vais a escuchar a Kelly Fuello y a Santifano. De la UNED eh, me vais a escuchar a mí, también a Sonia Santoveña, a Rosa Goiz y a Raúl Antón. Y eh, una de las eh, incorporaciones más importantes eh, que traemos en este webinar es la participación de una de nuestras estudiantes que con este proyecto ECO se ha convertido en e teacher y nos va a mostrar en primera persona la, su, su propia experiencia. Somos estas instituciones, si queréis saber algo más sobre nosotros ahí tenéis nuestra URL, pero eh, tengo que comentaros así como muy rápidamente que somos 23 instituciones eh, con características diferentes, nos dedicamos a, a cosas diferentes. Ahí tenemos eh, la distribución de los tres bloques a los que pertenecemos las instituciones, en primer lugar tenemos una serie de universidades de toda Europa, eh, ...que trabajamos en la formación a través de cursos MOOC, cursos masivos online y abiertos. Luego tenemos una serie de instituciones tanto tecnológicas como dedicadas a los social media que eh, también son de, de toda Europa, y por último hemos incorporado a este proyecto, aunque es europeo, tres eh, organizaciones eh, no europeas, que son, perdón, dos organizaciones europeas que son precisamente dos universidades latinoamericanas, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Bien. Entonces, eh, ¿qué vamos a tratar en este webinar que dura cuatro horas y que hemos separado las unidades comunicativas eh, cada media hora? En primer lugar, pues os voy a dar una visión general de lo que conforma en nuestra manera de entender la educación, ¿vale? Como decía al principio, y os voy a hablar sobre modernidad, sociedad digital y cultura de la participación y porque es el contexto que realmente eh, está influyendo para que la educación sea de una forma o de otra. Después a Alfonso Gutiérrez eh, nos va a hablar de lo que se entiende por educación mediática y lo que entendemos que, eh, que debe ofertar la, deben ofertar las instituciones educativas en una época en la que se da el fenómeno de la convergencia no solamente digital, sino de la convergencia cultural y comunicativa. Es decir, eh, estamos educando a una ciudadanía que utiliza las tecnologías digitales de unas formas muy diferentes a como lo utilizaban en épocas pasadas y que siempre está acompañada de soportes tecnológicos a lo largo de todo el momento, de toda su vida. Eh, después vamos a ver eh, qué dificultades supone llevar a cabo esa educación mediática, es decir, cómo podemos innovar, eh, cómo podemos salvar las dificultades, cómo podemos ser creativos a la hora de, de ofrecer eh, esa innovación educativa que nos está exigiendo la, la, la propia sociedad. Hay una, un trabajo muy interesante que nos presentará después la Universidad de Zaragoza, que es lo que ellos llaman el factor R, el factor relacional o, eh, la, y la metodología aplicada al aprendizaje digital. Eh, ¿Cómo? Mm, salvando esas eh, dificultades y teniendo eh, presente todo lo que hemos He escuchado previamente qué propuesta eh, colaborativa o eh, eh, cooperativa nos presentan, eh, podemos eh, presentar, nos presentan eh, Carmen La Marta y José Antonio Gabelas. Eh, lo de la escuela es propio de la escuela y lo que hay fuera de la escuela que se quede fuera de los muros de, de las instituciones educativas o lo que nos va a, a decir Raúl es que precisamente fuera de esos muros de las instituciones educativas hay muchas cosas que pueden vehicular el aprendizaje que se está construyendo en los centros educativos. Nos va a hablar sobre eso y luego... Eh, eh, Precisamente porque somos instituciones públicas, porque luchamos por el bien común, ¿qué retos nos está planteando la educación mediática, la alfabetización digital, para, para luchar contra la exclusión social? Hablamos mucho de brecha digital... Y, y, de hecho, eh, Aquilina Fuello, Kelly Fuello y Santifano nos van a hablar de esos retos que podemos, que debemos retomar desde las instituciones educativas para eh, la lucha contra la exclusión social. Precisamente porque nuestro, eh, nuestro proyecto europeo, el proyecto Europeo Eco eh, tiene estos preceptos que os he estado, que hemos estado enumerando y que los vais a escuchar mucho más desarrolladamente a lo largo de este webinar. Eh, basándonos en eso, desde el proyecto Eco, lo que proponemos es, eh, bien, de acuerdo, nosotros eh, vamos. Precisamente a mm, eh, llevar a cabo una educación mediática acorde con la nueva sociedad digital, con la era de la modernidad. Eh, vamos a tener en cuenta la convergencia tecnológica, vamos a llevar a cabo la intermetodología y el factor relacional, vamos a tener en cuenta esos entornos de ciberespacio. Pero una vez que formamos a docentes al respecto, no nos quedamos ahí sino que también les ofrecemos la posibilidad de que estos docentes formados desde el proyecto ECO se conviertan en e-teachers eh, dentro del propio proyecto. Formaremos una eh, comunidad de aprendizaje donde eh, los y las docentes se conviertan en personas autónomas a la hora de ofertar por sí mismas eh, educación mediática en el ciberespacio. Como precisamente la formación la llevamos, como he dicho antes, a través de cursos MOOC, cursos masivos online y abiertos, pues eh, desde el proyecto ECO, eh, estas, estas personas que se están formando con nosotros, si quieren, voluntariamente, pueden solicitar ser también profesores con nosotros. Si os dais cuenta, la horizontalidad está garantizada en el proyecto ECO y quien quiere formar parte de nuestra comunidad educativa es hasta el final y con todas las consecuencias. Pues bien, Sonia y Rosa nos van a presentar cómo se diseña, cómo se publica, cómo se solicita un curso mood desde ECO para que cualquiera que nos esté escuchando ahora y que no nos conociera o no se hubiese decidido previamente hacerlo, pues lo pueda hacer. Finalmente, y para nosotros la verdad es que es un orgullo contar con, con ella, Nuria, que es una de nuestras primeras e-teacher y que con su equipo eh, que va a presentar en su espacio, eh, han elaborado un curso MOOC propio eh, con mucho éxito y que... Eh, dándonos una lección de, de saber hacer, pues ella nos va a presentar no solamente a su equipo, sino también a cuál es ese curso, es decir, eh, qué posibilidades, eh, eh, ella os va a abrir las puertas también a posibilidades de actuación eh, con la formación en e-learning, e ¿no? y, y, y la actuación en e-learning eh, dentro del proyecto ECO y, por supuesto, eh, donde cada cual eh, estime oportuno. El precepto que nos ha guiado siempre es el que tenemos ahí. Nos hemos dado cuenta que la ciudadanía del siglo XXI no aprende exclusivamente en un entorno oficial, un entorno eh, institucional, sino que aprende desde cualquier lugar, desde en cualquier momento en que le apetezca o pueda, y, por supuesto, cualquier dispositivo. Esto es muy importante. El aprendizaje ya no tiene por qué ser reglado necesariamente, sino que se convierte en algo donde la persona que quiere aprender decide dónde quiere estar aprendiendo, en qué momento quiere aprender y desde dónde quiere estar aprendiendo. Por ejemplo, no nos extraña que alguien en un autobús, en el metro, en el tren, etcétera, etcétera, vaya trabajando con su dispositivo. Pues muchos momentos, precisamente, son momentos de aprendizaje, de aprendizaje, que están, eh, están aprovechando esas personas. Bien, pues... Desde el proyecto de COS dijimos, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Es necesario que alguien para aprender en una universidad se tenga que matricular necesariamente? No. No. Precisamente el formato de cursos MOOC es así, es un formato abierto, es el formato donde a nadie se le obliga a estudiar todo, a nadie se le obliga a realizar exámenes. Ahí una serie de propuestas determinadas y el propio estudiante lo que hace es decidir qué hace y qué no hace, qué le interesa, qué no le interesa, qué quiere aprender, qué no quiere aprender. Esto es, eh, por decirlo de alguna forma, el momento de eh, empoderamiento de los estudiantes eh, mayor de toda la historia de la educación. Hasta este formato de cursos masivos online y abiertos, eh, realmente nunca fue posible eh, esta posibilidad de, valga la redundancia, de decidir, de tener tanto poder de decisión eh, el, el estudiante. Eh, ¿Podemos decir que siempre la educación o solamente la educación es tan distinta en esta época? No, porque realmente la educación siempre se ha adaptado a cómo ha evolucionado la sociedad. No perdamos de vista que la educación ha formado a una ciudadanía que luego van a tomar las riendas de esa sociedad. Aquí... Eh, eh, pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo de cómo eh, en otras épocas de la sociedad eh, se han cambiado eh, las tecnologías, pues por ejemplo en este caso se ha cambiado del pergamino al libro ¿Mm? y cómo eh, las personas que eran muy diestras en aquellas eh, primeras tecnologías, en este caso este monje en el uso del pergamino, cómo tienes una serie de dudas a la hora de utilizar una nueva tecnología que es el libro. Precisamente, eh, fijaros muy bien, porque en esas dudas que le surgen a este monje imaginándolo en aquella época, son las mismas dudas que podríamos trasladar con el uso de las tecnologías analógicas a las tecnologías digitales de, de, de esos eh, profesores y docentes que están ahora mismo trabajando en las instituciones educativas. Le voy a dar al, al vídeo... Si esto fuera un centro educativo. El monje sería el maestro y el encargado tic sería la persona que viene a ayudarle. Los primeros pasos del aprendizaje de las tecnologías digitales, como de los primeros pasos, que es pasar una página... Como deshago vaciones ya hechas. Esa primer momento de. Y cómo ese manual de instrucciones viene, en el mismo formato que la tecnología. Todavía no lo entiende perfectamente, pero lo sabe imitar, según le han explicado. En el momento que cambia la situación de aprendizaje, como no ha habido un verdadero aprendizaje, sino resolver el problema. Bien, eh, seguramente que mientras que veíamos el vídeo estábamos encontrando mucho paralelismo entre eh, el momento en que nos enfrentábamos con estas nuevas tecnologías digitales acostumbrados al uso, al manejo, al control y al, al ser expertos en las tecnologías eh, analógicas. ¿Mm? Pero, eh, bueno, vemos que existen estas dificultades, pero eh, me gustaría que reflexionáramos en este momento eh, qué se imaginaba a finales del siglo XIX sobre lo que iban a ser las tecnologías digitales. Luego veremos y podemos reflexionar sobre cómo las percibimos actualmente, ¿no? Pero precisamente en esta postal de Jean-Marc Côté, eh, de finales del siglo XIX, eh, como podéis observar, pues hay una serie, es un aula donde hay un profesor, es un aula donde hay unos estudiantes que están sus mentes conectadas a unos cables y luego hay un, un ayudante del profesor que está dándole a una especie de manivela para que eh, todo el conocimiento que el profesor incorpore a esa máquina en la que están conectados los estudiantes, se vaya procesando, ¿Mm? está ayudando al procesamiento para que les llegue a las mentes a los estudiantes. En definitiva, esta imagen es muy rica, eh, lo que estamos viendo ahí realmente es una linealidad, es decir, ¿En algún momento vemos que entre los estudiantes hay algo que les conecte? No. Es decir, hay una organización jerárquica, un profesor que está situado en una posición superior respecto a otro estatus, que es el que tienen los estudiantes. Los estudiantes tienen un rol de meros receptores del conocimiento, el conocimiento precisamente lo está eligiendo el profesor, y realmente, eh, digamos que se traslada ese conocimiento eh, de forma individual a través de esa tecnología que es esa máquina y que tiene el funcionamiento, eh, podríamos decir eh, que son las cabezas de esos estudiantes son meros receptores de lo que les va a venir a través de las tecnologías y por supuesto quien ha elegido lo que les tiene que llegar a través de las tecnologías es un profesor que tiene ese posicionamiento superior en la en, en el esquema jerárquico marcando una mmm, sólida educación tradicional eso a final del siglo XIX pues sería mmm, imagino lo más de lo más, lo que nos viene y cómo va a ser, pues muy fácil aprender, lo vamos a saber todos, vamos a ser personas eh, seguramente mucho más competentes, etcétera Pero resulta que las tecnologías se han implantado en la sociedad y que las tecnologías nos llegan de otra forma. Resulta que nos llega Internet Dentro de, las, eh, de internet, de las redes sociales, no hay una linealidad, no hay jerarquías, todo es un modelo de poder muy horizontal, las personas no solamente reciben, sino que también eh, emiten información en ese espacio virtual y realmente tenemos unos roles, las personas mucho más activas, unos roles más activos, que lo que proponía John, John Maricote en la, en la imagen que hemos puesto antes. Aquí es realmente donde se da la cultura de la participación. Cómo desde ese, esa cultura de la participación que la gente vive fuera de los muros de las instituciones, podemos seguir proponiendo desde la propia institución escolar... Modelos que no tienen nada que ver con la forma de vida de los estudiantes. El conocimiento no se transmite de profesores a estudiantes, sino que se construye socialmente. Los iguales son muy importantes para eh, el aprendizaje y eh, precisamente en los cursos MOOC, eh, en los cursos MOOC, en modelo SMOC, Social MOOC, sin costuras. Este eh, aprendizaje se construye entre todos. Y lo que decía antes del empoderamiento de los estudiantes es algo que eh, se lleva a rajatabla porque es el nuevo modelo que está imponiendo la sociedad digital y la era de la net modernidad. Net como prefijo de red es una forma de vida en red que se está llevando a cabo en el, en el siglo XXI, que es una, una sociedad eh, digital. Bien, pues eh, voy a terminar dando las cuatro pinceladas que caracteriza a esta cultura de la participación y mientras eh, van a, va a prepararse eh, Alfonso Gutiérrez, porque él va a seguir con la parte, eh, si eh, eh que va, que va a las connotaciones, quizá me la mediática que es la sociedad eh, digital. Esa es la cultura de la participación eh, se quieren o yo que hincapié en que mm, eh, precisamente eh, la ciudadanía del siglo XXI es una ciudadanía que eh, no tiene expresarse. Si no tiene barreras para expresarse en la sociedad, eh, ¿cómo le vamos a poner barreras para expresarse en, eh, en, en el entorno educativo? Eh, el entorno educativo tiene que llevar a cabo eh, todo el soporte para la creatividad y para compartir, el, compartir y construir el conocimiento porque eh, la sociedad en sí ya lo está proporcionando. Eh, la experiencia va a ser un valor añadido dentro del entorno educativo y los iguales eh, tienen precisamente ese eh, valor de eh, construcción eh, conjunta del conocimiento porque así le va a tocar vivir eh, a la ciudadanía del siglo XXI. Con esto agradezco vuestra atención y le doy la palabra a Alfonso. Yo voy a tratar de eh, contestar algunas preguntas que hayan quedado eh, eh, des, eh, desde el momento en que empecé para... Eh, atender a las demandas que hayáis hecho durante este momento en el que he estado hablando. Muchas gracias.